Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Es un video dedicado a mis estudiantes de neuroanatomía. En este video vamos a poder evidenciar cuáles son las estructuras vasculares y nerviosas correspondientes al tallo encefálico. Pongan mucha atención a este contenido. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Apóyenos para que lleguemos a más personas. Disfruten de este contenido. Iniciamos señores con las diferentes estructuras localizadas a nivel de bulbo-raquídeo. Recuerden que el tallo encefálico es una estructura nerviosa que estará conformada por tres partes. Tenemos acá la parte más inferior conocida como bulbo-raquídeo, la parte central conocida como puente o protuberancia y la parte más superior conocida acá como mesencéfalo. Esas son las tres estructuras que corresponden al tallo encefálico. Entonces, comenzando acá con el bulbo raquidio o médula oblongada, recuerden que la médula oblongada inferiormente se conecta con la médula espinal, superiormente estará conectado con el puente y separada del puente a través de un surco acá, conocido como surco bulbo pontino. Ahora bien, desde aquí hasta aquí, eso corresponde al bulbo raquidio. El bulbo raquidio se va a conectar posteriormente con esa estructura conocida como cerebelo y. Eso lo hace a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. En la cara anterior del bulbo raquídeo podemos evidenciar estas estructuras vasculares, la de color rojo y la de color amarillo son los nervios, en este caso los nervios craneales o pares craneales. Evidenciando primero en la línea media del bulbo raquídeo esta estructura vascular que corresponde a la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior, miren bien nacen de cada una de las arterias vertebrales, recuerden estas arterias que van acá a penetrar por el agujero magno y a la altura del surco pontino van a unirse ambas arterias vertebrales acá para formar la arteria vacilar o tronco vacilar, es muy importante señalar acá que esas arterias vertebrales cada una de ellas va a emitir una ramita para dar origen a esta arteria que se ve aquí que va a pasar en la línea media de la médula espinal y bulbo raquídeo es la arteria conocida como arteria espinal anterior entendido esa arteria espinal anterior va a irrigar la cara anterior de la médula espinal en este caso a nivel cervical también podemos evidenciar antes de que se fusionen las dos arterias vertebrales dando esta arteria que se evidencia acá que es correspondiente a la arteria cerebelosa postero inferior miren bien arteria cerebelosa postero inferior es la última rama colateral que emite las arterias vertebrales antes de fusionarse. ¿Entendido? Luego de que esas arterias vertebrales se fusionan a la altura del surco bulbo pontino, como mencionamos anteriormente, ayudarán a formar la arteria vacilar. Y la arteria vacilar inicia a este nivel y termina a este nivel. Esa arteria vacilar con las arterias vertebrales formarán lo que se conoce como tronco vértebro vacilar también conocido como circuito posterior de la circulación cerebral. Ese circuito posterior estará destinado para la irrigación de las diferentes estructuras que mencionaremos a continuación. Ese tronco vertebroasilar va a irrigar la médula espinal a nivel cervical, va a irrigar el cerebelo, va a irrigar el bulbo raquidio, irriga el puente, el lóbulo occipital que sería esta parte acá a través de la arteria cerebral posterior, también va a irrigar el cuarto ventrículo y por último irriga el mesencéfalo y las estructuras adyacentes a este. Eso es muy importante conocer territorio de irrigación. También recordar que vamos a tener ahí una arteria que va a llegar hasta el oído interno llamada arteria laberíntica o auditiva interna. Esa arteria es rama de la arteria vacilar. Entonces terminando acá con las arterias vertebrales es importante conocer que la arteria vacilar va a emitir las siguientes ramas colaterales. Aquí podemos evidenciar esta, que podemos decir que son las primeras ramas colaterales que emite la arteria basilar. Son conocidas como arteria cerebelosa anteroinferior. Esa arteria cerebelosa anteroinferior tiene sus siglas en inglés también que la conocen como AICA. Arteria cerebelosa anteroinferior. AICA. Es muy importante conocer de que también la arteria basilar va a emitir la arteria laberíntica o auditiva interna. Y podemos mostrar acá diferentes arterias que van a nacer de la arteria vacilar. Que son las denominadas arterias pontinas. Esas arterias pontinas o pónticas van a estar irrigando acá el puente. Como indica su nombre. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a tener ahí con relación a las arterias que nacen a nivel de la basilar Esa arteria vacilar, recordar que le labra un surco a la cara anterior del puente, en la línea media, y se llama así mismo surco vacilar, correspondiente al, a la arteria que le labra su surco. Por último, vamos a ver acá que esa arteria vacilar va a emitir estas últimas ramas colaterales que son las arterias cerebelosa superior, arteria cerebelosa superior, vamos a ver acá, a cada lado, y las ramas terminales de esta arteria Vacilar son las arterias cerebrales posteriores. Aquí podemos evidenciar. Arterias cerebrales posteriores son las ramas terminales de la arteria vacilar. En cuanto a las estructuras conectadas aquí, ¿cómo llega a conectarse el circuito posterior con el circuito anterior? Esto que evidenciamos acá es arteria carótida interna, señores. Recuerden que las arterias carótida internas van a penetrar a la cavidad craneal a través del conducto carotidio. Y aquí podemos evidenciar una rama terminal de la carótida interna. Esas son las arterias comunicantes posteriores. ¿Qué hacen esas arterias comunicantes posteriores? Van a comunicar la arteria cerebral media, aquí esta, cerebral media, que es rama terminal también de la arteria carótida interna. La comunica con la arteria cerebral posterior, que es rama terminal de la arteria bacilar. ¿Entendido? Y luego ellas van a contribuir para la formación de un círculo arterial conocido como círculo arterial de Willis o polígono de Willis. Que eso ya lo veremos más adelante con la irrigación del encéfalo per se. Bien jóvenes, eso es lo que vamos a tener con relación a las distintas estructuras vasculares evidenciadas acá a nivel del tallo encefálico. Recuerden, vamos a ver ahora las porciones nerviosas, comenzando de abajo hacia arriba, en el mismo orden que los vasos sanguíneos ambos lados de la fisura media anterior del bulbo raquídeo tenemos estas eminencias que son conocidas como pirámides vulvares recuerden que en la médula espinal se llama colón blanco anterior y aquí estas elevaciones estos abultamientos corresponden a las pirámides vulvares a este nivel más o menos vamos a tener la decusación de las pirámides recuerden que el entrecruzamiento de un tracto descendente viene siendo el tracto córtico espinal que se entrecruzan acá y por eso vamos a tener ahí la decusación de la pirámide. Aunque no está mostrado acá, pero es importante tenerlo eso presente. Luego, lateralmente, a las pirámides vulvares, vamos a tener este surco, conocido como surco anterolateral o surco preolivar, ese surco que se ve ahí. En ese surco preolivar o surco anterolateral tendremos el origen aparente de ese pal craneal que se ve ahí, que son de 10 a 12 raicillas, eso es correspondiente al nervio hipogloso. Nervio hipogloso se origina en el surco preolivar. Tengan eso bien claro. Esto que se evidencia aquí esa masa ovoide. Eso corresponde a la oliva vulvar. Recuerden que la oliva es la representación, en este caso, del núcleo olivar inferior o los núcleos olivares inferiores. A ese nivel. Luego, aquí detrás de la oliva tendremos otro surco, que es el surco posterolateral o retroolivar. En ese surco retroolivar vamos a tener en orden... De arriba hacia abajo, los siguientes pares craneales, el origen aparente de ellos. Este acá corresponde al nervio glosofaringeo, que es el noveno pal craneal. Este aquí corresponde al nervio vago, que es el neumogástrico o par craneal. Y aquí podemos evidenciar la porción craneal del nervio accesorio, que sería este, nervio accesorio, repito. El nervio glosofaringeo vago y accesorio se originan en el surco retroolivar o surco posterolateral. Muy importante. Esto que se evidencia aquí, recuerden, la porción craneal del nervio accesorio o espinal se va a originar acá a nivel del surco retrolivar, Mientras que la porción cervical, que es esto, va a originarse justamente a nivel de la médula espinal, dependiente de las seis primeras raíces nerviosas espinales cervicales. ¿Entendido? De ahí se origina la porción espinal, la porción cervical del nervio espinal. Luego atraviesa el agujero magno y se va a unir en la porción craneal con este, que nace del surco retrolivar. Y luego van a salir cuando se unen por el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Bien, señores, saliendo de ahí de la parte de bulbo raquidio, pasamos ahora al surco bulbo pontino. En el surco bulbo pontino, que sería este surco que se ve acá en el extremo superior del bulbo raquidio y el extremo inferior del puente, en la línea media vamos a evidenciar esto acá que corresponde al origen aparente del sexto par craneal. Esto ahí es el nervio abducens o sexto par craneal, motor ocular externo. Luego lateralmente al abducen, vamos a evidenciar este aquí y este aquí, eso le corresponde al nervio facial, justamente en la fosita lateral. Por encima de la pirámide vulvar, vamos a evidenciar ahí en el surco bulbo pontino, este nervio que es el nervio facial. Y lateralmente al nervio facial vamos a encontrar el otro nervio que es el hermano ahí, es el nervio vestíbulo coclear. Séptimo y octavo pal craneal son los que vamos a evidenciar en el surco bulbo pontino por encima de la pirámide y en la fosita lateral. Pasando luego del surco bulbo pontino al puente, vamos a evidenciar que en el puente solamente mostramos acá un solo pal craneal en la cara anterolateral del puente que es el nervio trigémino, el quinto pal craneal entendido, si se dan cuenta vamos a ir de manera ascendente, este es el sexto que se encuentra en el surco bulbo pontino, aquí vamos a evidenciar el séptimo pal craneal que es el nervio facial y el octavo pal craneal detrás de él que es el vestíbulo coclear, bien, este es el noveno que es el nervio glosofaríngeo. este acá es el nervio vago y aquí podemos evidenciar el nervio accesorio. Y este acá adelante es el nervio hipogloso. Y ahí tenemos los principales pares craneales en orden ascendente. Entonces el quinto par craneal se va a originar aquí en la cara anterolateral del puente. Ese es el nervio trigémino. Luego de ahí pasaremos a ver, a ver el origen aparente del tercer y el cuarto par craneal. El tercer y el cuarto par craneal se van a originar justamente a nivel del mesencéfalo Este que vamos a evidenciar acá... En la fosa interpeduncular correspondiente al nervio oculomotor. Este nervio que se ve ahí es el nervio oculomotor o tercer par craneal. Muy importante conocerlo, señores. En la fosa interpeduncular, cara anterior del mesencéfalo. En la cara posterior del mesencéfalo, si giramos un poquito, vamos a evidenciar este que se ve acá, que viene de la cara posterior del mesencéfalo, justamente va a estar ubicado debajo de los colículos inferiores. Eso se corresponde al nervio patético o troclear. Este es el cuarto par craneal. Hasta aquí señores, conocer esos pares craneales es sumamente importante. No hablaremos de los dos primeros pares craneales, que en este caso sería el nervio olfatorio y el óptico. ¿Por qué? Porque ellos dos no se originan dentro del encéfalo, sino que son proyecciones que van desde la periferia hacia el encéfalo. En el caso del globo ocular se origina el nervio óptico y en el caso del nervio olfatorio que se origina en la mucosa olfatoria, específicamente por las células bipolares de esas mucosas. Así que señores, hasta aquí este video, espero que se suscriban al canal, denle like, compartanlo con sus amigos, que las informaciones que damos acá les puede servir de bastante ayuda. Nos vemos en un próximo video, el doctor Renazo estuvo con ustedes. Chao.